Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial otra vez en mi canal. Y hoy traemos un nuevo vídeo de Valorant, un vídeo sobre cómo piquear o los mejores tipos de pick, cómo tener esa ventaja ante el rival. Y nada, es un vídeo bastante sencillo en el que voy a explicar todos los tipos que hay, cómo strafear, contra strafe, eh, jump pick, eh, shoulder pick, ¿vale? Todo lo que sepa yo sobre esto. Como siempre digo, no soy profesional ni nada menos, soy simplemente un subnormal que le gusta jugar, le gusta mucho entender el juego y trata de que vosotros lo entendáis conmigo, vamos. Simplemente eh, soy un novato, un mierdas que está intentando intentando aprender a jugar y todo lo que voy aprendiendo lo voy trayendo al canal. Así que nada, sin más dilatación de Ana, como siempre os digo, vamos, dentro del vídeo yo voy a aplicar un poquito por encima todo lo que sé y cómo lo adapto ya a una partida. Bueno, ya estamos aquí, me he metido dentro de una partida personalizada para explicaros un poco todo cómo va, ¿vale? Vamos a empezar por lo más sencillo, que es el pick normal. ¿Y quién tiene la ventaja eh, al piquear en un ángulo u otro, vale? La ventaja es muy sencilla. Quien tenga el ángulo más largo, ¿vale? Por ejemplo, si vosotros queréis piquear a un tío que supongamos va a piquear desde aquí, ¿vale? A un chico que está aquí, ¿vale? Vamos a, por ejemplo, poner una línea aquí pintada. Bueno, pues no tengo amigos y nadie me ayuda a grabar. Si vosotros piqueáis desde aquí, ¿vale? Si vosotros estáis, por ejemplo, aquí... Como vosotros tenéis esta pared bastante más lejos que él, esta pared, no sé si me entendéis, lo voy a intentar explicar de alguna forma, él tarda más en veros, ¿vale? Bueno, pero claro, estoy haciendo un strafe, entonces no se aplicaría, ¿vale? Pero imaginaos que va a entrar directamente, tú le verías mucho antes a él que él lo que te ve a ti. Por el simple hecho de que tú estás mucho más alejado de esta pared, ¿vale? Otra cosa es que estuvierais aquí y que más o menos operíais al mismo tiempo. Es la distancia de donde está el muro en el que estáis piqueando, ¿vale? Imaginaos esta distancia, pues vosotros superíais a la misma vez que una persona que está piqueando así, ¿vale? Pero si esta persona está aquí puesta, os va a ver antes. Yo creo que eso se entiende bastante sencillo. Es, eh, esto es simplemente la ventaja que tiene el adversario o tú sobre el adversario tipo de piqueo vale tenemos el, el normal que es el straight es el más común de usar el más normal y el, el que más se usa además porque es el más efectivo que es de una forma muy sencilla es este movimiento ad ad ad ad ad ad ad ad como veis nacéis no ruido vale ¿Qué tengo que decir con que nacéis no hacéis ruido eh, no vale de nada piquear con el crouch vale no vale de nada piquear con el con el de andar porque además estáis en desventaja porque salís andando y entráis andando entonces vais a una velocidad muy lenta lo mejor es hacer así ¿Vale? Y vais picando así, tan, tan, tan, tan, tan. ¿Esto para qué sirve? Para entrar a un punto es lo mejor porque vais limpiando puntos rápidamente, ¿vale? Imaginaos que vosotros lo tenéis por aquí, veis que esto está limpio, que tenéis un humo, cualquier tipo de mierda. Vale, para ir abriendo ángulos vais así. Vale, eso veis que lo tenéis limpio, seguís abriendo así, seguís abriendo así seguís abriendo así, seguís abriendo así ¿entendéis? vais abriendo todos los ángulos claro que esto luego en partida tú no estás solo a no ser que juegues un 1 contra 5 eh, entonces pues os ponéis de acuerdo uno que entra a punto, otro vaya limpiando arriba tal, pues el que vaya, si tú vas limpiando arriba, vas limpiando de esta forma, para evitarte comerte una mocha y esto se conoce como el strafe AD, AD, AD, entonces yo recomiendo por ejemplo si vais a piquear main, pues vais croucheando y cuando llegáis aquí, AD, AD AD, AD, AD, muy fácil sencillo, strafe, vale, el strafe es otra cosa muy parecida al south pick vale no el jump pick que ese es otro pick que os enseñaré ahora luego que es como hacer así eh, que no me sale muy bien es el peor que me sale así que se lo explico y si os sale perfecto y si no yo lo estoy poniendo en práctica y poco a poco me va saliendo el shoulder pick es muy parecido es igual que el strafe lo único que como que tenéis que girar la cámara rápido vale para que no os absolutamente no den nada simplemente miráis rápido ahí como lo he hecho la última lo habéis visto que no se me ve absolutamente nada ahí está es un movimiento mucho más rápido, intentas asomar solo el hombro. ¿Esto para qué lo haces? Esto no es para matar, esto es solo para pillar info. No es un straight normal. Con el straight normal sí que asomas para disparar, ¿vale? Para meter la mocha... Con el eh, shoulder pick, no, porque con el shoulder pick simplemente estás pillando info. Pero bueno, siempre hay algún chetado que hasta con el shoulder pick, con el pick que pegues, eh, te va a pegar él en la mocha. Pero bueno, para rangos bajos consigues una superioridad para pillar info increíble. Bueno, me he saltado uno con el strafe, que es el counter strafe. ¿El counter strafe qué es? Imaginaos que vosotros tenéis que cruzar hasta CT y vais así. vale Si en el momento que vosotros vais cruzando, veis que cruza a alguien, el counter strafe es pulsar Directamente cuando vais a disparar la tecla, la tecla contraria a la que estáis pulsando ¿Vale? Si vais cruzando con la D en este caso Si vosotros veis a un enemigo pulsarla y disparar ¿Veis que justo cuando Va a la bala totalmente recta? Esto es lo que pasa que os habrá pasado más de una vez De con os mata a alguien que veis que está corriendo eso no es que esté corriendo el tío, aunque a veces sí, porque el juego ya sabéis cómo va. De normal es que está haciendo counter strafe, ¿vale? Que es que va así, imaginaos, está abriendo y conforme no le sale nadie. Y conforme le sale alguien, ¡pam! Y se pira. Y es pulsar la tecla contraria a la que estáis pulsando en el momento indicado de disparar. Creo que se entiende, ¿no? Vale, una vez explicado los momentos, el rollo, también el <börjar> strafe, el counter strafe, el del pick llega al difícil, el que más me cuesta a mí, que es el... el... No sé cómo se dice. El jump... No sé... El... Jump... Il... <risa> Jump sneak, ya No sé cómo se decía, tío. Jump pick, jump pick. Jumping pick. Oh, mi puta madre. Se entiende. Este es igual. Se salta y se mira tipo Salder pick, ¿vale? Pero es que no me sale muy bien. Ahí me ha salido mejor, como veis. Pero no me suele salir. Ahí me ha salido bien, ¿vale? Simplemente para que vuestro. ¿Veis? Ahí me ha salido directamente. Me voy a mandar una mocha de locos. Es que este me sale muy mal, lo siento, de verdad, ¿eh? Este es simplemente pues, para pillar info rápida y más que nada. Más que fijaros en la cámara Porque hay veces que ni siquiera llegáis a verlo Es fijaros en el mapa Porque en el momento que vuestra cámara Intercepte a alguien Se va a ver en el mapa Entonces pues yo qué sé Estáis aquí arriba Pensáis que no hay nadie en punto Pero no sabéis si hay alguien en main Pues saltáis así pues es que mira qué mal me sale ¿eh? Así por ejemplo Y veis hay gente Entonces el tío Si está esperando el piqueo en este caso aquí, voy a poner el ejemplo, si está esperando el piqueo, a ti te va a pillar saltando. Y si él tiene el buen crosser placement, él tendrá la mirilla puesta aproximadamente aquí. Y tú cuando saltes, tu cabeza estará a esta altura. Entonces va a ser casi imposible que te dé una instamocha, a no sé que te haga pa y te mete un flick de locos que es que se no lo pega ni tenz. Vamos, es una locura. Vale, ahora una cosa que está bastante la gente pesada, que me lo pregunta mucho en el stream, porque yo a veces voy con esa, ese ajuste. ¿Qué renta más llevar el ajuste de la arma a la derecha o el arma a la izquierda? Depende, tío. O sea, es como tú te sientas, como tú quieras jugarlo. Hay gente que juega mejor con la izquierda, hay gente que juega mejor a la derecha. Yo noto mucho mejor la derecha para atacar y mucho mejor la izquierda para defender. ¿Por qué? Porque vosotros si tenéis el arma a la derecha, como veis, tenéis una pequeña porción en la pantalla, ¿veis? imagínate que estás apuntando aquí. Pues es muy difícil, ¿vale? Que pase, pero por ejemplo, en este caso, imagínate que está disparando uno aquí. Si alguien te asoma justo por conector, tú no le vas a ver perfectamente. ¿Entiendes? Si tienes la mirilla puesta aquí, el arma te va a tapar Pero si tú en ese momento, en vez de tener derecha, tienes izquierda, le vas a ver perfectamente O sea, es, es muy ocasional, muy circunstancial o como se quiera decir Que en algunas circunstancias te va a beneficiar y en otras te va a pasar al revés Imagínate que estás mirando, yo qué sé, se te sube Jetta ahí, está disparando a jet ahí Por cualquier movida, no sé, cualquier cosa que pueda pasar, es lo que digo, circunstancial Y te asoma a alguien por eh, top mid, no le vas a absolutamente ver nada al tío y te va a mochear, pero claro si tienes el lado derecho le vas a ver completamente se consigue entender lo que quiero decir no o sea no hay una técnica por decirlo de alguna forma con los ajustes de que tú piques de una forma mejor o peor con el ajuste de izquierda a derecha sí que hay un pequeño hack que muchos llevan que os lo voy a explicar aquí que es el de caminar vale el de caminar si le ponéis segunda tecla en la misma tecla que tenéis para disparar en el momento que vosotros disparéis vais a ir andando esto qué quiere decir? Que vosotros vais a tener una pequeña, un poco menos de penalización de correr, ¿vale? Os lo voy a decir. Mirar cómo han ido las balas cuando ya han dado, ¿no? Pues mirar si voy absolutamente corriendo. Va mucho peor. ¿Veis? Sí que es verdad que van más lento y siempre que disparas vas andando, pero yo creo que merece la pena porque tiene más... No me deja. Más posibilidades de dar una mocha, aunque es difícil. Pero es que esto... El ajuste este que os acabo de decir no se utiliza para eso que os estoy diciendo. Me veo muy rosa hoy. Se utiliza para justo lo que os he explicado antes, el Counter Strafe. Que vosotros vais corriendo así hacia la izquierda, por ejemplo, y conforme vais a parar, ya estás andando, has hecho Counter Strafe y has disparado. O sea, es casi imposible que la bala que has disparado no vaya donde has disparado. Luego ya tenemos mucho más piqueos. El Jumping pico, o como lo queréis llamar, este que digo así del Corner, ¿vale? Que no me sale, ahí por ejemplo me ha salido más o menos me sale muy mal, eh. si alguien me lo quiere explicar mejor y me quiere dar un truco para hacerlo porque yo me he visto vídeos y no consigo hacerlo perfectamente nunca, será que con el tiempo llevo haciéndolo nada, eh, dos días este, ahí me ha salido bien también esto también se puede aplicar eh, en muros bajos, ¿vale? ¿a qué me refiero con esto? vamos a ir para acá por ejemplo, yo lo hago mucho en medio, ¿vale? imaginaos que no sabéis si están entrando en medio, pues vosotros Saltáis y miráis, ¿vale? Esto es súper sencillo. Es un piqueo para ver si hay enemigos, para pillar info. O sea, los una cosa son los strafes, el counter strafe, que sí que sirve para disparar, y otra cosa es el jumping pick o el shoulder pick, que es simplemente para pillar información. No vas a disparar en el jumping pick. Aquí, por ejemplo, si piqueas de esta forma, no vas, a, no vas a disparar, no puedes disparar. No te va a ir ni una puta bala al sitio. Y yo creo que en principio es, es lo... El mejor tutorial que os puedo hacer hasta el momento de piquear. Si voy aprendiendo nuevas cosas, voy mejorando, cualquier cosa, os iré explicando más cosas. Pero yo creo que por el momento está bien. Y para gente que se está iniciando en Valorant, no entiende mucho cómo van los shooters y quiere aprender más rápido, le vendrá bien. Bueno, y una última cosa os digo, porque no quiero ser más pesado. Si queréis verme jugar en Valorant, si queréis pasaros por mi tweet dejar un comentario, cualquier cosa, suscribiros. Ya sabéis que yo lo agradezco como gollón, o sea, no lo estoy... Pidiendo ahí a muerte que firméis un contrato de que me vais a ver todos los días, pero bueno, que se agradece mucho porque me lo estoy currando aquí todos los días. Me gusta mucho el juego, quiero aprender mucho del juego y sobre todo gente que sepa del juego y que quiera enseñarme un poquito eh, en los comentarios que me dejáis sus técnicas, sus consejos. Que yo, vamos, lo voy a coger todo. Cualquier er error que haya dicho en el vídeo, que me pasa mucho, me equivoco mucho los vídeos y la gente me lo comenta en plan: eh, gilipollas, esto está mal hecho. Perdón, tío, o sea, no soy Dios, no soy Mixwell, no soy Tenz, no soy ni soy un puto su normal calvo que vive en un pueblo de España tirado. Y es diamante 3 O sea, no soy radiante Ni mucho menos Así que nada Que os quiero, tío Que soy un puto pesado Me voy a jugar que ten por culo Nos vemos en un próximo vídeo